A eso Pescaba por ahí por el muelle y un día, si era buena, pues metíme en un barco y ves si aquí la, la doña Elsa se anima. Pero estudiada ¿eh?, que te patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, y yo, sí, sí, claro que es dura, pero, a ver, yo tampoco veo a alemanes de tres metros y de la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está la cuaja mía, en la escuela, y tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar y otro mundo. No sé, sea, a mí y en mi vida. Yo, mi padre ya era marinero y luego, pues yo lo mamé con él. Empecé a Pescar aquí 2006, pero trabajando, hostia, <risa> Mil millones como adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego, aparte, yo en fin de semana cojo la caña todavía.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 He hecho la guaja mía en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo busco, la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo, o sea, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando, os Mil millones como adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, que eso te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina, yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía una pasada Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Poxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Buenas tardes. Esto es la Semana Negra y como siempre solemos decir y sigue. En este caso decimos comienza. Este año comenzamos el viernes, que suele ser un día no lectivo, un día solo para la inauguración y el corte de cinta, pues con una lo vamos a abrir con una conferencia, lo vamos a abrir con un debate, lo vamos a abrir con algo que es de vital importancia, yo creo, en este momento, eh, y es la teoría crítica, la teoría crítica que nace en Frankfurt ...en los años 30 y recordar que nace en el periodo de entreguerras... ...nace después de la crisis del 29... ...y nace preguntándose cuáles pueden ser las soluciones al mundo... ...que está apareciéndoles... ...un mundo donde el partido nazi se está haciendo con el poder... ...donde el partido fascista italiano ya se ha hecho con el gobierno de Italia... ...y donde bueno, hay movimiento de sables en España, en Grecia... En Portugal ya sabéis cómo fue aquel mundo. Y en Frankfurt empiezan a preguntarse si la teoría hasta ese momento y la práctica eh, era la correcta, porque ya habían llegado eh, la, la desilusión absoluta y la frustración desde la URSS con el tema del Stalinismo Entonces, aquel modelo que se estaba fraguando y construyendo en la URSS no gustaba. ...y se buscaban fórmulas... ...la teoría crítica nace en Frankfurt... ...y nace, lo vamos a ir viendo... ...y nace para intentar dar respuestas... ...cuando Herbert Marcuse elabora sus teorías... ...cuando Walter Benjamin, Nadorno, Horkheimer... Eh, ...y luego actualmente ¿no? eh, todavía Habermas... Eh, ...intentan buscar y dar soluciones... ...a lo que estaba pasando en el mundo... Eh, ...esa gran crisis política, económica y sobre todo intelectual... ¿no? ...y que hoy, hoy, a lo mejor, era necesario esta mesa... ...porque igual tenemos que seguir buscando soluciones... ...porque lo que ha ido apareciendo no, no, en el mercado, entre comillas... ...parece ser que es de una frustración absoluta. ¿no? Eh, en aquel momento, la teoría crítica... Intenta en Frankfurt unir marxismo a Freud, a Nietzsche, rescatar a Hegel, planteando una nueva dimensión de la teoría de emancipación del ser humano. A partir de ahí triunfa el partido nazi y muchos de esos filósofos se ven condenados al exilio. Cada uno. Ya sabemos que Walter Benjamin acabó ...en los Pirineos suicidándose... Eh, ...esa teoría no solo quedó... ...en las universidades europeas... ...sino que... ...se trasladó a... ...América... ...de una forma u otra... ...y por eso... ...es el título de esta mesa... ...de teoría crítica... ...desde Frankfurt... ...que es el origen... ...a las Américas... ...queremos un poco... ...ver cómo fue esa evolución qué es lo que queda ¿Y si, y si es posible que la teoría crítica que diríamos que gestaron estos grandes filósofos todavía nos podría dar soluciones y respuestas a lo que estamos viviendo ¿no? en el mundo actual donde parece que hasta todos los movimientos de emancipación que han aparecido solo han ido de fracaso en fracaso. ¿Están con nosotros? Voy a presentar a mi izquierda, no quiere decir que esté a mi izquierda, ¿eh? o sea, geográficamente está a mi izquierda. Eh, Ramón del Castillo, vicedecano de la Universidad de Filosofía de la UNED, la universidad más grande de este país de filosofía. ¿eh? Eh, él. Ramón, aparte de ser traducio, traductor de Jason, de ser, que lo tendremos también en la Semana Negra como autor de un libro que es Gramsci, Chesterton y otros detectives, ya hace dos años estuvo con nosotros, es especialista, no solamente en Gramsci, sino en toda esta... Y yo creo que él nos va a dar un, un buen punto en el sentido de cómo se entendió, cómo nació en Europa esa teoría crítica. Y luego, por supuesto, está Stefan Grandes, Él estudia en Europa y él marcha a, eh, con su tesis doctoral, que se la dirigió Karen Smith, y marcha a México. Y allí se encuentra con una serie de filósofos ...que curiosamente están trasladando esa teoría crítica y la están adaptando a las circunstancias... ...como si estuvieran haciendo un potaje, pero con los elementos que verdaderamente tiene Su tesis doctoral entonces fue teoría crítica desde las Américas con eh, Bolívar Echevarría... ...la teoría de Bolívar, que ya hablará él de ella... ...y nuestro compatriota Adolfo Sánchez Vázquez, que como todos sabéis era un republicano que acabó embarcado después de estar en el frente del Ebro y perderse el frente del Ebro y caer, acabó embarcado en, hacia México, que, desde Francia, y llegaron a Veracruz y con él iba Pedro Garfias Y yo creo que todo el mundo sabe que el poeta Pedro Garfias que iba con él en aquel barco, compuso la canción de Asturias, que luego la hizo popular Víctor Manuel así fue entonces él y aprovechamos a presentar el libro Teoría Crítica desde las Américas porque el propio Estefan ha coordinado a una serie de filósofos a nivel mundial para que cada uno analice desde la teoría crítica una faceta determinada del pensamiento o del debate actual ¿no? entonces después de esta introducción voy a dejar que Ramón tiene muchos apuntes ahí. <risa> Ramón, cuando quieras, un poco, haznos la introducción de lo que hablábamos y luego ya seguimos. Bueno, pues buenas noches a todo el mundo y muchísimas gracias a la semana por esta segunda invitación. Es cierto, estuve hace dos años con la pandemia y tuve la, la suerte de presentar una cosa pequeña en Aquemarropa, que ahora es un libro y que tiene que ver con la curiosa situación de Antonio Granchi en la cárcel cuando leía a Chesterton eh, y no quería leer a Sherlock Holmes. ¿no? Pero bueno, eso hablaremos el domingo. Estoy muy contento de estar en la mesa también porque gracias a Alejandro, que es una especie de conspirador eh, en el mejor sentido de la palabra, eh, pues he conocido el trabajo de Stefan, he tenido el gusto de leerlo y me, ...y me pilla muy bien toda esta historia... ...porque de Gijón siempre me llevo otro libro a medias... ...así que seguro que en un año o dos... ...vuelvo con, con algo que tiene que ver... ...con, lo, con este estupendo trabajo de Estefan... ¿no? ...y es esa historia de, del exilio... ¿no? ...que cuando yo era estudiante... Eh, ...tenía sobre todo como protagonistas... ...a los exiliados republicanos en México... ...de hecho yo la, la primera vez que llegué a México... Recuerdo perfectamente que cuando llegué a la UNAM había una exposición sobre un señor que se llamaba Adolfo, Adolfo Sánchez Vázquez y vi a una especie de chavalín joven con unas gafas de, de pasta redonda, ¿no? Y, y eran Don Adolfo, ¿no? Entonces, fue lo primero que vi en México, me acuerdo perfectamente en la UNAM. Y bueno, esa historia a mí se me contó de joven, sobre todo por el lado español. Eh, la filosofía española de que escapa hacia allá, aunque también hubo filósofos que se fueron a, a Venezuela, a otros lugares, fue fundamentalmente de la escuela de Ortega y Gasset, fueron José Gauz, eh, Eugenio Imaz, etc. Y, y yo hice una especie de investigación policíaca allí que, de, que des, eh, desembocó en un, en un estudio sobre por qué en México el Fondo de Cultura Económica decidió traducir obras de filósofos eh, de Estados Unidos. Hacia, eh, bueno, hubo distintas fases, pero Cosío Villegas tenía un asesor interesante, que era Carl Mannheim. Y Carl Mannheim tenía un amigo español republicano, que era don José Medina Echevarría, que es uno de los sociólogos más importantes que, que hubo en España. Fue letrado en el Congreso de los Diputados en el año 32, con la República, ...estudió en Marburgo... ...y fue catedrático de filosofía de derecho en Murcia en el 35... ...y Medina Echevarría llega a México... ...se hace asesor de Cosío Villegas... ...es amigo de Mannheim... ...y son los que inician esa extraordinaria colección... ...del Fondo de Cultura Económica... ...donde se traduce Economía y Sociedad de Max Weber... ...Ideología y Utopía de Mannheim... ...y donde se intentan traducir obras de unos filósofos de Estados Unidos que en los años eh, 30, y lo voy a decir ya claramente, se dieron de hostias con los exiliados alemanes. Y esta es la historia que quiero contar muy rápidamente. ¿Quiénes serán esos filósofos de Estados Unidos que no se entendieron de ninguna forma con los exiliados de Frankfurt, con, los con la escuela de Frankfurt? Bueno, el exilio de la escuela de Frankfurt fue en fases... No fue, venga, vámonos, no, no, no, fue, fueron sucesivas fases y el, el agente de la, de la evasión era Max Horheimer ¿eh? que manejaba el Instituto de Investigaciones Sociales y que tenía cierta financiación. Pero el exilio, el primer paso importante del exilio, y volveré a, a Estados Unidos y a México en, en unos ocho minutos, fue Adorno. Adorno llegó a Oxford primero en el año 34. ...y su estancia en Oxford fue horrorosa. ¿Eh? Se sintió desplazado, eh, le sentaba muy mal, como decía el cenar... ...en un comedor eh, por las noches, eh, comparaba el comedor... ...como una especie de régimen disciplinario, eh, decía cosas... ...muy desagradables de, de, de Inglaterra y allí escribió su libro... ...sobre Wagner, escribió eh, bastantes cosas... Eh, y, ...pero el círculo de Oxford nunca tragó a los exiliados de Frankfurt... ...Alfred Ayer, que era uno de los más tolerantes... ...bueno, escribió un libro sobre Voltaire... Eh, ...incluso Alfred Ayer decía que este señor bajito era un poco pesado... ¿no? Y, que, y, que, ...y que nadie entendía lo que quería hacer... ...que era un poco, que era un poco eh, señoritongo... ...una especie de esteta... ¿no? ...la relación, estas cosas no se nos cuentan en las historias y las ideas... Pero la relación de los exiliados en, fue, eh, en, en Inglaterra fue muy mala. Por otro lado, era, hacerse, era difícil hacerse comprender porque manejaban el inglés, pero tampoco lo hablaban tan bien ¿eh? y seguían hablando sobre todo en alemán. El siguiente paso se dio en, el mil, en 1933, cuando Horkheimer se va de Alemania, ayudado por Friedrich Pollock en el 33 a Suiza pero a la vez abre dos franquicias, una en París y otra en Londres y otra en Nueva York, muy chiquititas. ¿Eh? Se va a Ginebra, no se va a ninguna de esas otras sedes. ¿Y por qué? Bueno, tienen buena relación eh, allí eh, y, y con él se van Eric Fromm, eh, Leo Loventhal y, Her y Herbert Marcuse, que solo tenían visados renovables de turista. El único que tenía un permiso residente de residencia era Horkheimer en Ginebra. La decisión que tomaron, y no se ha comentado mucho, era si se iban a Londres o a París. Pero dijeron lo siguiente, Londres y París pueden caer ¿eh? bajo el alcance del fascismo. La convicción que tenían es que Londres y París iban a caer bajo la, la mancha del fascismo. Así que, ¿a dónde decidieron irse? A Nueva York. Y en 1900, desde aproximadamente 1933... Front y un sociólogo americano que había estudiado con ellos en Alemania, que era Julian eh, Gumpa, Gumpertz, eh, negocian con la Universidad de Columbia, cuando vayáis a Nueva York, eh, id cerca de la Universidad de Columbia porque negocian con ella abrir una estafeta o una franquicia del Instituto de, la, del instituto de Ciencias Sociales. Eh, y se instalan en 1934 en el número 429 de la calle 117 del lado oeste. Si vais a Nueva York, ir al 429 de la 117, muy cerquita de Columbia. Bueno, la pregunta que se hacen todos los historiadores, y he subido a Facebook cuatro libros, además del de Stefan, he subido uno extraordinario de Jeffries que se llama la escuela de eh, Gran Hotel Abismo la, escuela, la historia coral de la Escuela de Frankfurt he subido otro que se llama la Escuela de Frankfurt en el he subido las portadas, eh, no los libros eh, la Escuela de Frankfurt en el exilio y otro sobre eh, la época de la Escuela de Frankfurt en California la, la primera pregunta que se han hecho todos los historiadores de qué pasó con los alemanes en Columbia University y en Nueva York es, los vieron como eh, los vieron como delegados de un comunismo estalinista, los vieron como, como. ¿Cómo los vieron? Los vieron como una amenaza porque tenían financiación propia, aunque luego invirtieron muy mal en bolsa y tuvieron que empezar a hacer contratos con las universidades en, eh, de allí. Pero en principio tenían financiación propia. ¿Daría esto para una.? Eh, para para no para paranoias y conspiraciones los estaba pagando Stalin ¿Eh? ¿Quién estaba detrás de la escuela de Franco? Bueno, callo, si de aquí sale una novela eh, cobro ¿no? eh, te cobro algo ¿eh? aunque yo creo que daría para una serie de Netflix ¿no? Bueno, no, no estaban subvencionados, no eran unos agentes secretos trabajando para Stalin, todo lo contrario la, la, la oficialidad los veía como unos unos, unos herejes, ¿no? Eh, completamente. Eh, y de hecho había agencias soviéticas mucho más eficaces, como la de Billy eh, Mirzenberg, que reclutaba a intelectuales izquierdistas eh, americanos como Hemingway, o que intentaba que Hemingway o Lillian Hellman trabajara para ellos. Los de Frankfurt no fueron una tapadera. Eh, stalinista trabajando para nadie todo lo contrario, despertaban muchísimas sospechas en los, en los comunistas ¿no? y no estaban afiliados tampoco a ninguna organización eh, como dice Jeffries, eh, a menos que la teoría crítica fuera una intrincada cortina de humo, todos sus miembros fueron cualquier cosa menos peones de Stalin ¿Eh? esto lo dice Jeffries en su libro ¿no? así que eh, hay que, hay, este es el primer tema del exilio. ¿no? No, nunca, hubo gente que les pudo ver como conspiradores, como tal, pero en realidad eran gente que intentaba acomodarse a un mercado nuevo, a un mercado intelectual nuevo. Insisto, tenían su financiación. Sí pasaron cosas extrañas. Por ejemplo, Leo Loventhal... Le dijo a Martin Jay y lo cuenta en su famoso libro, La imaginación dialéctica que una de las cosas que levantaba más sospechas de los exiliados era su forma de hablar. Y esa forma en inglés se llama esópica, esópica, esopic language. Quiere, es como eh, contar cosas aparentemente sencillas, pero que están dichas en clave secreta. ¿no? Por ejemplo, si alguien de una organización está alargando, tú puedes decir... Que alguien está diciendo palabrotas ¿no? y en código secreto significa que alguien está largando y le estás mandando un mensaje de ten cuidado que vamos a por ti ¿no? este lenguaje esópico, como se dice en inglés, de sopo como de las fábulas ¿no? eso desconcertaba muchísimo a los, a los demócratas americanos, ¿no? ¿cómo habla esta gente? ¿están hablando en secreto? ¿o es que son unos intelectuales pedantes? ¿o, o por qué hablan así de raro? ¿no? Y eso, se lo, eso sí se lo dijo eh, Loventhal a, a Martínez. Pero dijo otra cosa muy curiosa, y con esto acabo el primer turno de. Eh, todos usaban seudónimos, lo cual también despertaba como <risa> dudas, ¿no? ¿Por qué no dicen quiénes son? Por ejemplo, Horheimer se llamaba Heinrich Reg Regius, ¿verdad? Adorno era Héctor Rottweiler, ¿verdad? Héctor Rottweiler. ...y Benjamin era Detzler-Holtz... ...es decir, tenían nombres secretos... ...que ya habían usado en Alemania... ...para que los nazis no les jodieran, ¿no? A recomendación, sin embargo, de Pollock... ...Adorno dejó de usar su segundo nombre judío... ¿eh? ...Wiesengrund... ...porque, le dice... ...hay demasiados judíos en el instituto... ...y Adorno dice... ...bueno, ¿y cuál es el problema? No se supone que Estados Unidos está... Eh, refugiando a los judíos que salimos corriendo de Estados Unidos entonces, esto se lo vuelve a decir Loventhal a Martin Jell", dice sí, pero, pero una, una convicción que tuvieron casi todos los exiliados en esa época en Nueva York es, y leo literal es que casi todos consideraban a los alemanes menos antisemitas que a muchos americanos que conocieron repito los alemanes eran menos antisemitas que muchos americanos que conocieron. Eso se lo dice Leo Loventhal a eh, Martin Jay. ¿no? Bueno, todo esto, no ves cómo da para una serie de Netflix. Eh, eh, ¿Cuál es el problema? Y con esto vuelvo corriendo a México. Eh, Adorno fue el último que llegó. ¿eh? Adorno llega a Nueva York después... ...que Jorheimer y los demás, y de hecho luego, más adelante, eh, eh, Adorno llega en el 36, en el 37, cuando Adorno llega a Nueva York, Jorheimer ya tiene un problema... ...y es que no es aceptado su marxismo entre los propios judíos marxistas de Nueva York, el círculo, ¿verdad?, de, que se llamaba así, el círculo de Nueva York. ¿Y cuál era el problema? Eh, bueno, pues el problema es que había otro señor que le llamaban, Adorno se llamaba, Hans uh, Rothweiler, Este se llamaba el Pitbull de John Dewey. John Dewey era un viejo demócrata y Sidney Hook, que había estudiado en el Instituto Marx y Engels de Moscú y, eh, y había, bueno, se consideraba marxista, ¿no? Había también eh, eh, eh, traducido a Marx y tal. Encabeza una especie de lucha feroz contra la, la escuela de Frankfurt ¿no? empiezan a pugnar judíos <ríe> alemanes con judíos eh, neoyorquinos ¿no? en el círculo aquel estaba también el crítico de arte Meyer Sapiro, que luego lanzó un ataque feroz contra Heidegger y, pero también estaban otros grupos de vieneses positivistas ¿eh? que o sea, eh, había miembros del círculo de Viena ¿Eh? había positivistas también, que se llevaban muy mal a su vez con los demócratas. ¿no? Es, una, es, es un lío extraordinario. ¿no? Pero lo fundamental es que hubo un choque entre dos versiones del marxismo y esto dificultó enormemente la relación de los eh, miembros de la Escuela de Frankfurt en Nueva York. Podría seguir contando historias, ya digo que Sidney hook había estudiado con Karl eh, Korsch en Berlín y, y en el Instituto, pero... Fueron dos versiones del marxismo que no lograron ningún entendimiento mutuo, fundamentalmente porque los de Nueva York, que eran trotskistas, eh, ni aceptaban la jerga dialéctica de los alemanes. Y segundo, pensaban que, la, que tenían todavía una herencia eh, hegeliana, unas filosofías de la historia que, que ellos no... no, no eh, bueno, y ese, y ese es el lío. Por, desde luego eso tiene que influir en que jorgeheimer en el 46, me parece, voy muy rápido con las fechas, cogiera el instituto y se lo llevara a California. Bueno, también había cuestiones personales. Jorheimer estaba mal del corazón y un médico le dijo vete a California. ¿no? Y entonces toda la escuela de Frankfurt acabó en California. ¿no? Estas son cosas que ni se nos han explicado en las historias intelectuales, ¿no? Siempre en filosofía vamos como de predicadores del entendimiento, pero la filosofía es uno de los campos donde la gente menos se entiende ¿eh? y, y más se malentiende y más y, y siempre están ¿no? uh, disintiendo y contradiciéndose. Bueno, esto es uno de los grandísimos capítulos de la filosofía del siglo XX en la que no hubo entendimiento. Si querían estar juntos era a pesar del malentendido, pero no porque se entendieran. ¿no? ¿Y cómo vuelve toda esta historia a México? Y ahora sí que acabo. Bueno, pues toda esta historia vuelve a México porque ese círculo de intelectuales de Nueva York, trotskistas, que no se entendieron para nada con la escuela de Frankfurt, fueron, sin embargo, los que eh, inspiraron y crearon la comisión y delegación que se envió en el año 37 a Coyoacán, a México, a intentar salvar a Trotsky de las amenazas de Stalin. Esa comisión fue a Coyoacán, a la Casa Azul de Frida Kahlo. La presidió el viejo demócrata John Dewey, muy mayor ya, la familia le dijo que no fuera, pero fue, con Susan Lafayette y otra comisión. Y esos troscos intentaron emitir un informe, ese informe es un libro de 420 páginas, se llama El informe de la comisión, donde esculpan a Trotsky de todas las acusaciones que hace Stalin en los juicios de Moscú. Bueno, esa comisión intentó salvar la vida a Trotsky, pero como sabéis... En mayo eh, Siqueiros lo intenta matar con, con, ametrallándolo y con una bomba, sale vivo, pero en agosto Ramón Mercader coge el piolet y, y, y mata a Trotsky. ¿no? Bueno, pues hemos vuelto a ese México que yo vi eh, a Don Adolfo, no, que vi a Adolfo llegar a México. Bueno, pues ese México al que llegó Adolfo es el México, no, donde eh, los intelectuales de Nueva York que nunca se entendieron con los alemanes, intentaron salvar eh, la vida a Trotsky. Y con esto, pues, acabo el primer... ¿no? acabas el primer round. Ahora vamos, vamos a dejar a Estefan que continúe cómo fue recibido ese marx esa teoría crítica, incluso con exiliados donde intervienen nuestros exiliados de la Segunda República, entre ellos Adolfo Sánchez Vázquez. Bueno, Estefan, cuando quieras. Ah, muy bien, sí, muchas gracias Alejandro, muchas gracias también por tus comentarios. Eh, sí quería hacer unos comentarios de una teoría crítica que está desarrollando en las Américas, sobre todo en América Latina, eh, retomando un poco que, se, que, que expusiste. Eh, para la teoría crítica una cuestión central es cómo era posible... Eh, que una parte muy importante de la población alemana se une la, al nacionalsocialismo, al fascismo, al nazismo a pesar que Alemania poco antes tenía una izquierda eh, bastante fuerte, ¿no? un partido comunista muy fuerte, un partido socialdemócrata muy fuerte, también eh, sindicatos, en la lucha sindical bastante desarrollada. Entonces, cómo era posible que en muy poco tiempo los nazis llegan dem democráticamente al poder, como ustedes saben, la diferencia en España en Alemania era, había, había elecciones que llegaron al poder eh, los nazis con alianzas que hicieron con otros partidos, sobre todo el Centro Católico y entonces la pregunta es cómo era posible eso. Entonces, es como la pregunta central y ellos llegan a la conclusión que hay que explicarlo desde el, un, la crítica la ideología, que ya no es suficiente lo que Marx hace que es importante para ellos, pero ellos dicen que ampliarlo, Marx hace, como ustedes saben, una crítica a la economía política y, y trata de entender el funcionamiento, sobre todo a nivel económico del capitalismo y sus contradicciones, cómo funciona la explotación, etcétera, etcétera. Ellos dicen todo esto sigue siendo vigente y es muy importante, pero no explica al 100% por qué una parte tan importante de la población alemana y también de otros países de Europa se va a la extrema derecha. ¿No? Para esto se necesita una crítica específicamente sobre el mundo ideológico que depende de cierta manera del mundo eh, económico, pero no directamente. Es como lo por ejemplo, los Sánchez Vázquez que Alejandro mencionó, llama una autonomía, autonomía perdón, relativa que hay de lo ideológico en relación al económico. Uno depende del otro, lo ideológico y lo económico pero no de manera directa, tiene autonomía relativa y a explicar qué está pasando en este mundo ideológico. Y ellos introducen un concepto que es la enajenación. Bueno, Marx ya lo usa, pero lo amplían. Y también un autor que para la teoría crítica es muy importante, que es Lukács, introduce el concepto de la cosificación. ¿No? Y en la cosificación todos eh, somos tratados como cosas por los capitalistas, en sus cálculos calculan electricidad, carbón, terreno, transporte, materia prima, las cosas que necesitan, edificios para producir, y también los obreros y las trabajadoras los consideran eh, cosas. Que se compran y se usan igual que las otras cosas que incluyen el proceso productivo en el capitalismo. Esto, digamos, esto Marx ya lo sabe también, pero lo que Lukács resalta es que muchos obreros, bueno, y no solamente los, los capitalistas, obviamente lo hacen, pero también obreros y otras personas en la sociedad capitalista empiezan a autoasumirse ellos mismos como cosas no solamente los capitalistas lo hacen sino empieza a haber como un cierto automatismo en el cual ideológico en el cual la gente dice bueno como siempre me tratan como cosa yo empiezo también a autoconsiderarme una cosa y tratar, no sé, mi esposa, mis hijos, mis amigos también como cosas, mis colegas de trabajo, etc. Eso es algo inconsciente, nadie lo diría tan abiertamente como yo ahorita lo resumo. Es algo que se está dando paulatinamente en la vida cotidiana y ellos, eh, digamos, dirían, esa es una explicación porque poco a poco la gente acepta la lógica fascista y eh, que también denigra a las personas, obviamente las ve como prácticamente una basura, porque la misma ideología capitalista ya penetró las cabezas de muchísima gente, insisto, y no solamente la clase capitalista, donde es obvio que se piensa así, pero también de los mismos explotados una parte por lo menos empieza a pensar así. Entonces, lo que pasa en América Latina, cuando llega esta teoría ahí, en, en los últimos 20, 30 años se discute cada vez más la teoría crítica, ahí se sí dice eh, y eso es algo que estamos discutiendo en parte del libro, ¿no? De, que está aquí expuesto teoría crítica desde las Américas. Y que un, hago un paréntesis, no quiero olvidar, no quiero yo caer en la misma cosificación, eh, Sofía Rodríguez, que está aquí sentada, mi mi pareja, mi esposa, es la que hizo la portada, ¿no? entonces quería <risa> mencionar eso, ¿no? porque no hay que olvidarlo. Entonces, este, este libro trata un poco de esto cómo se discute esta, esta cuestión de la cosificación en América Latina, en las Américas, en parte también en Estados Unidos y en Canadá, pero más en América Latina, donde el, la idea es que esta idea cosificada, esta conciencia cosificada es algo que se da mucho en Europa y también parcialmente en América Latina, pero allá funciona un poco diferente. Allá digamos la manera como la gente asume su vivir en el capitalismo se da de una manera diferente que un autor muy importante en México que falleció ya en 2010 eh, un año antes de Adolfo Sánchez Vázquez que falleció en el 2011 Bolívar Chefería que es de origen ecuatoriano y luego vivió muchos años eh, en México después de haber estudiado unos años en Berlín en Alemania en los 60 del siglo pasado Bolívar dice que hay que distinguir lo que él llama el etos realista, el etos realista en el capitalismo donde pasa lo que dije de la cosificación en Lukács y hay que distinguirlo de otros etes el clásico, el romántico, que ahorita no hay tiempo para mencionar, pero el que le interesa mucho es el etos barroco. Él dice, en América Latina existen muchos delitos barrocos que es una forma diferente de, de vivir dentro del capitalismo. ¿no? Que sí se parecen algunos aspectos a que la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt analizó con su crítica a la ideología y su concepto de la cosificación, pero al mismo tiempo es un poco diferente porque los barrocos, a diferencia de los realistas, eh, no se creen al 100% esto que son una cosa. ¿No? más bien juegan con eso, asumen formalmente su papel para poder sobrevivir en el capitalismo y a su jefe dicen no sí sí claro soy una cosa, tú me tratas así yo, yo firmo un contrato y recibo el dinero como si fuera yo una cosa, etcétera, etcétera. No de alguna manera me someto porque solo así me deja sobrevivir, pero al mismo tiempo sé que todo eso es un teatro. Sé que todo eso es algo que en verdad no es cierto, que algo es falso, que no coincide, digamos, con mi realidad cotidiana. No tienen este doble discurso, si quieren, que es a lo mejor, eh, no una mentira exactamente, pero un, un jugar con la lógica de los capitalistas los deja, crea, que uno se somete y de alguna manera sí se somete uno, pero al mismo tiempo no se somete al 100% y está constantemente consciente que, o por lo menos intuye, que este, este sometimiento es algo temporal algo que solo se da en el momento que no me queda de otra y solo lo hago para sobrevivir, no porque realmente estoy convencido de ello ¿No? y eso es un poco dicho muy rápidamente la diferencia entre lo que en muchos países europeos predomina que es este supuesto realismo donde la gente realmente piensa que son cosas y realmente piensan que los otros también son cosas y los tratan así y una cosa se puede desechar sin ningún problema ¿no? y como decían los nazis por ejemplo con 6 millones de judíos y con muchísima otra gente que mataron, o gitanos, comunistas, homosexuales, etcétera, etcétera. Luego en la guerra, por supuesto, mataron otros millones de personas, de la Unión Soviética sobre todo, y entonces ellos eh, dirían, los nazis son cosas. Dicho de paso, con paréntesis, en los campos de concentración nazis era prohibido llamar a los muertos, muertos, o personas, o cadáveres. Si alguien lo hacía era severamente castigado, eh, tenían que llamarlos pupen, que significa muñecas, ¿no? Pupen es la palabra alemana para las muñecas con las escuelas juegan las niñas y a veces los niños, entonces tenían que llamarlo de esta manera, o también los maniquís en, en las tiendas donde ponen la ropa también se llaman pupen, no es la misma palabra entonces era como algo de plástico ¿no? de porcelana, no eran personas y así, esa es la ideología cosificada en su máxima expresión ni siquiera muertos se pueden tratar con dignidad y vivos posibles. Supuesto, tampoco son muñecas estas personas que asesinan. Mientras en el etos barroco, aunque la gente se somete, como ya dije, para sobrevivir, porque también son parte de la sociedad capitalista y no es tan fácil para ellos salirse de ella mientras no haya un proceso revolucionario, pero digamos, siempre saben que es un. un doble discurso, que es importante mantener un doble discurso para de un lado, hacia los capitalistas decir, sí somos cosas, nosotros los obreros, y hacia la propia gente se dice, no se crea nunca esta mentira, no se crea nunca lo que estamos diciendo al capitalista para que nos deje sobrevivir, por supuesto, no somos cosas, no, por supuesto, somos personas tratamos de solidarios, amigos no ahorita a lo mejor lo digo muy positivamente, también tiene sus problemas el etos barroco, pero es una actitud contradictoria Mezclada como el arte barroco, ¿no? el arte barroco mezcla caóticamente elementos estéticos y así lo hace el etos barroca, ¿no? el, el barroco. El eh, a barroco mezcla elementos ideológicos procapitalistas, si sí los tiene, pero mezcla con elementos ideológicos que no son totalmente procapitalistas, que recuerdan otra forma de convivencia, recuerdan la posibilidad de la solidaridad, de la amistad, del amor, de la convivencia, de, del respeto mutuo, etcétera, ¿no? cosas que en el capitalismo están ya más o menos tendencialmente eh, inexistentes o por lo menos cada vez más difícil de realizarse tratan de rescatarse a pesar que se sabe que en verdad no caben en el capitalismo ¿no? y eso es un poco lo que en la teoría crítica en América, en las Américas se trata de discutir que sí es una lógica capitalista por supuesto también allá pero con un mundo diferente y, eso es, y con esto termino porque creo que ya se me fue el tiempo pero es importante porque esta actitud o sea barroca por ser caótica, por ser contradictoria, a veces parece ser premoderna, vieja, antigua, Muchas de los grupos indígenas también viven de esta manera, se ve como algo un poco fuera del, del progreso, del desarrollo, de lo nuevo, del futuro, y Bolívar Echeverría diría, y estoy de acuerdo con él, y ahí se parece un poco a Valter Benjamin, que se mencionó eh, por ustedes dos, eh, dirían que a veces eh, en tradiciones del pasado, a veces en tradiciones, por ejemplo, de la buena vida, como lo llaman los grupos indígenas en América Latina, o el buen gobierno, ¿no? que son términos muy viejos, que ellos usan hace miles de años, a veces en esas cosas viejas, antiguas, rancias, que si quieren un poco atrasaditas, a veces hay elementos anticapitalistas, que a lo mejor no fueron hechos específicamente como tales, porque son mucho más viejos que el capitalismo, pero hoy en día empiezan a chocar con el mismo capitalismo, pero desde la izquierda a veces tenemos la tendencia de subestimar todo eso porque nos parece algo demasiado viejo, demasiado de otro tiempo, algo como dije, rancio, como algo demasiado de, de grupos que no tienen que cabida supuestamente en el mundo moderno, ¿no? pero a lo mejor son los que a veces aportan más para un mundo moderno y al mismo tiempo postcapitalista o no capitalista. Ese es algo para América Latina, también para Europa, pero América Latina es muy importante porque tenemos mucha población, no que no son parte directamente de esta modernidad típicamente europea, de alguna manera sí lo son, porque son mestizos, muchas veces etcétera, pero a la vez no, es como una cosa también doble, mezclada, etcétera, y esta parte un poco más antigua muchas veces se subestima, no y ahí ese es un poco el mensaje de la teoría crítica desde las Américas que nuestra crítica a la modernidad sí hay que buscar un mundo postcapitalista, no después del capitalismo, pero al mismo tiempo hay que acordarnos que antes del capitalismo es algo que Marx Mismo ha dicho muchas veces, había ya experiencias solidarias, me refiero a épocas antes de la esclavitud, ¿no? cuando hace seis mil años atrás todo indica que todavía no había esclavitud, que en esas muy, muy viejas épocas, a lo mejor y restos de ellos a veces existen hasta hoy, eh, había elementos de solidaridad, había elementos a lo mejor incluso de un socialismo primitivo, como a veces se llama, ¿no? primitivo sin, no es una palabra despectiva en este caso, es como un socialismo originario, ¿no? un socialismo de muy viejos tiempos, y esto a veces se expresa todavía en el etos barroco y no habría que subestimarlo en los debates actuales con otros grupos políticos. Esa es un poco la aportación que quería mencionar. Bueno, entonces, muchas gracias por el tiempo. Gracias, Estefan. Todavía nos quedan unos minutos que vamos a aprovechar, yo aprovecharé un minuto ...para lanzar un... ...diríamos un pequeño homenaje a un paisano nuestro... ...que antes lo cité, que es Adolfo Sánchez Vázquez... ...y que el edificio anexo de la Facultad de Filosofía... ...de la Universidad Autónoma de México lleva su nombre... ...es decir, un paisano nuestro... ...que marchó en un barco y allí sin acabar la carrera... ...porque él dejó la carrera de filosofía... ...y era alumno de Ortega y Gasset... ...y se enroló en el frente del Ebro... Eh, ...y se alistó... Es decir, primero fue, fue estudiante, dejó la filosofía, fue soldado del quinto regimiento y acabó embarcado a Veracruz. Y se convirtió en uno de los filósofos del exilio más, más importantes, Adolfo. Hasta tal punto que el edificio lleva su nombre. ¿no? Es muy desconocido aquí. Hace, en el año 15, lo recordábamos, que solamente la Semana Negra y algún evento aislado en Algeciras, eh, que era su tierra, se le recordó. Estefan estuvo aquí en el año 2015, en el homenaje ese al, al, al centenario de Adolfo. Y, y yo, como por decirlo de alguna forma, me siento un poco como nieto de él. Hay dos cosas que siempre me gusta recordar de, de sus libros. Uno es el libro, que es un libro pequeñito, que es del socialismo utópico al socialismo científico. Es un libro escrito unos años después de los sucesos del mayo del 68 y de la plaza de... ¿cómo se llama la plaza esa de, de México? Ahora no me acuerdo, que hubo tantos muertos. Bueno, ya me acordaré luego. Sí, efectivamente. Y... Y un poco es un, él habla de, hay un párrafo que es inolvidable para mí porque muestra la ingenuidad, la ingenuidad que se tenía. Hablaba, se hablaba de la reducción de la jornada de trabajo para poder dedicar el tiempo libre a crear el hombre y la mujer nueva, dedicada a estudiar, a, a, a llevar una vida creativa ni siquiera se sospechaba en aquel momento, estoy hablando del comienzo de los 70, como el propio sistema capitalista era capaz de absorber todo eso y crear toda una industria del entretenimiento que no iba a liberar al ser humano. Al final lo iba a borregar más, lo iba a alinear más y lo iba a cosificar más, que decía antes, y precisamente lo cosifica más y el sujeto cree que está liberado, porque ahora lo que se pide es tiempo libre, pues parece ser para divertirse o emborracharse. Pero bueno... Eso es otra cosa. Y lo segundo, de Adolfo Sánchez Vázquez, fue que fue capaz en su libro, aparte de ser un gran teórico de la estética, pero fue capaz de unir a nuestro querido Quijote con toda la teoría de emancipación de Marx. Él es capaz de utilizar y analizar, ya sabemos que el Quijote ha tenido miles y miles de, de lecturas, ¿no? pero él es capaz de analizar, estudiar y profundizar en el Quijote... Como una obra que casi la equipara al capital de Marx, como una obra que puede servir para la liberación y la emancipación del ser humano. Y dicho esto porque a Adolfo le tengo, como pueden ver, una especial simpatía y de hecho uno de los artículos que va en ese libro es sobre Adolfo y lo firmo yo. Eh, yo os voy a dejar ahora muy poquito tiempo porque nos echa y así al bobo nos ponemos a hablar y hablamos mucho es lo que nos ocurre a los filósofos ¿eh? entonces eh, Ramón, te voy a dejar dos minutos que soy capaz de ampliártelo a un tercero, pero casi para que hagas una des unas pequeñas conclusiones no, conclusiones no, déjalo um, más bien tareas hay mucho trabajo por delante ¿no? yo, me, yo he pasado ahora lle, llevo me di cuenta que llevo 30 años en la universidad y me doy cuenta la cantidad de historias que no se nos han contado o que no hemos tenido la, los medios de contar. ¿no? Y bueno, yo soy como siempre parece que subrayo en las historias las los desencuentros. Claro que hubo encuentros y claro que hubo entendimientos, pero hay que acostumbrarse a contar las historias con los problemas que hubo y no idealizarlas. ¿no? Y una cosa que no he dicho antes. Bueno, eh, es una de las, de las fuentes principales de desazón y de malestar de los alemanes en Estados Unidos fue el apogeo de Hollywood. Si supierais las cosas que dijeron sobre películas que, que mucha gente ama, no puedo, bueno, que muchos amamos, no, no, no, no os lo creeríais las cosas que han dicho. De hecho, el libro, si lo saco, va a ser sobre eso. ¿no? Pero la actitud cuál es decir imbéciles eran o qué exigentes o qué intelectuales o intentar comprender qué veían en aquello y lo que ellos vieron en Hollywood fue una máquina de disciplinación y de, y de cosificación y de pero en el nombre de los sentimientos que es más irónico ¿no? y es interesante ver cómo, cómo ven el potencial del capitalismo de mediático, el, capital, el, el poder de la cultura y el fetichismo de la mercancía en la cultura, eso sí que lo ven y lo ven por qué? Porque van al corazón del capitalismo que va a cambiar el modo de producción cultural. De hecho, hacen un montón de comparaciones entre cosas que ven en Estados Unidos y cosas que allá hacían el cine alemán nazi. Y dicen, ¿eso que os parece tan sentimental? Eso ya se hacía en la Alemania nazi. Ese sentimentalismo afectado, eso es nazismo. <risa> y... y y, y, y probablemente es una exageración, pero hay que ponerla en contexto y hay que entenderla y tenemos mucho trabajo comprendiendo esos capítulos. De, de, de, de. Y luego la otra gran cosa que quiero decir es qué habría pasado si el barco hubiera ido hacia abajo ¿no? o si algunos hubieran llegado. Si Walter Benjamin no muere por Bow, ¿qué habría sido de Walter Benjamin en, en La Habana, en Cuba?, se le gustaban tanto a los franfurtianos Nápoles. Imaginaros a estos alemanes en Cuba, en Puerto Rico, en Florida, en México, en Venezuela. Yo qué sé, es una cosa interesante, pero nunca llegaron. Benjamin se suicidó en Portbouw, fuera. Y un personaje que se olvida, no sé qué piensa Stefan sobre él, es Krakauer. Krakauer fue distinto a Adorno. Krakauer intentó ver en Hollywood otra cosa, colaboró como... Eh, escribieron todo sobre dibujos animados sobre el cine de humor sobre la risa que fue un gran tema para todos ¿Cómo se ríe la gente en el capitalismo del espectáculo y tal ¿no? pero siempre Krakauer yo creo que también hay que recuperarles, un personaje sumamente interesante, así que más que conclusiones lo que veo son como muchas tareas eh, por delante Gracias Ramón, Estefan eh, cierra el acto concluye eh, tareas, conclusiones tú mismo Sí, muchas gracias. Sí. Bueno, tal vez antes de decir algo sobre las teorías, las conclusiones, rápido un comentario sobre que dijiste del Hollywood y el cine estadounidense y la teoría crítica. Justo Walter Benjamin tiene un texto muy bello, creo que yo se llama La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, donde él habla maravillas del cine. Y claro, sobre todo habla bien del cine soviético de los primeros años postrevolucionarios, pero también dice que Chaplin, por ejemplo, que es un actor de Estados Unidos y otros productores… Mickey Mouse… Claro, si sí, él Primero. y él lo ve como algo dialéctico no si sí ve claro la parte problemática también la ve pero al mismo tiempo ve en el cine la posibilidad de una democratización del arte ¿no? porque el cine a diferencia de las otras artes en este entonces por lo menos es masivo es para todos Totalmente. y tiene por supuesto esta cosa manipuladora a veces poco capitalista pero al mismo tiempo por chaplin tiene por supuesto una parte muy crítica no irónica y eh, autocrítica pero adorno etcétera. dijo atrocidad sobre el Gran Dictador fue una de las películas que, que, que menos le gustaban. El Gran Dictador, el Gran Dictador lo odiaban, creían que era una mala película. Entonces, esa contradicción que dice Stefan es interesantísima. Y en cambio, sí. a Benjamin le encantaba el primer Mickey Mouse, el primero, ¿eh? en blanco y negro. Y hablaba de Einstein y de. ¿Te acuerdas? Y de, sí. y de esa. Decía: los dibujos animados son bonitos porque la, no hay gravedad. Es <risa> una preciosidad, como decía, que, que vuelan, que se transforman unas cosas en otras y toda esa capacidad surrealista del cine fue la que según ellos se jodió. Sí, y él ¿no? piensa o sea, un poco ahí muy marxistamente que la ma Marx dice la hipótesis no que la maquinaria en sí no es problemática, el problema es cómo está usada en el capitalismo ¿no? y esta hipótesis Benjamin la aplica al cine, dice el cine en sí no es problemático, es problemático cómo se aplica, por ejemplo Hollywood o en otras productoras capitalistas de cine, pero la maquinaria en sí es interesantísima ¿no? porque hace posible producir una obra de arte de manera relativamente barata en comparación a cuánta gente la consumir y además relativamente fácil de participar ¿no? un actor de cine necesita mucho menos formación que un actor de teatro ¿no? y eso a Benjamin le encanta porque él dice entonces gente que nunca tuvo el tiempo y el dinero para tomar un curso de 15 años de actuación, puede de repente ser un buen actor de cine. ¿no? Y eso es algo que hoy en día se ve muy con a los mojos, a malos ojos, que cualquiera puede subirse ahí y participar. A él le encanta eso. Para ¿no? él hay una democratización del lado del público y también del lado de la producción. Sí, hoy en día sí se hace bien. Y sobre lo que dice Alejandro, de, a lo mejor una frase final, yo creo en lo personal eh, que sí hay que seguir con esta eh, lucha anticosificadora que por supuesto era históricamente hablando la, la lucha antifascista ¿no? que en España ha sido obviamente muchísimo más eh, fuerte que en Alemania más bien en Alemania casi no la tuvimos con dos, tres excepciones de algunos individuos eh, honorables para decirlo así, Mendes aquí, ustedes eso saben mucho mejor que yo, ahorita que escuché las canciones me acordé más aún, obviamente sí la había esta lucha, aunque finalmente ganaron los franquistas, sí hay esta herencia aquí, ¿no? este, bueno es más que lo recuerdo, ¿no? es una realidad y eso creo que es muy importante, ¿no? y, y nunca olvidar esto de la capacidad de humana de resistirse, de decir no, de no participar, ¿no? que no es así, que todo es en automático, aunque ellos luego ganan como pasó aquí también eh, con los franquistas que temporalmente ganaron en este entonces, pero por lo menos se sabe que había el intento de impedirlo y esto eh, estoy seguro que en el futuro va a tener consecuencias muy importantes ¿No? entonces yo creo que es una en ese sentido también la lucha contra la cosificación es también eso no solamente ver a mí y los otros no como una cosa, sino también recordar que constantemente puedo yo rebelarme en contra de ello y puedo tratar de, de salir eso no es una actitud barroca, ahorita lo que digo es diferente a lo que dije hace rato eso es una actitud ya plenamente combativa ¿no? entonces barroco no es tal cual combativo, es como una actitud cotidiana de tratar de, de zafarse ¿no? de la subordinación capitalista y yo creo que igualmente importante es por supuesto la, la confrontación abierta, ¿no? si es posible ¿eh? y si hay el momento correcto para hacerlo, pero yo creo que eso sí es algo que nunca hay que olvidar que somos sujetos políticos como ya Aristóteles ya dijo hace un buen de años, y si olvidamos esta capacidad de ser político, de opinar, de divergir, ¿no? de tener diferentes opiniones, diferentes formas de pensar, pues ya estamos perdidos. Y creo que estamos hoy en una época muy peligrosa en ese sentido, donde hay una, una perdición generalizada, un miedo a la ideología. ¿no? Ideología, que como hace rato mencioné, hay que criticarla, si es derecha, por supuesto, hay que ver cómo pueden manipular la conciencia de las personas en el peor sentido, pero al mismo tiempo es importante meterse en la lucha ideológica ¿no? y opinar, porque justamente esto nos hace seres humanos, la capacidad de tener una opinión diferente al jefe, por ejemplo, ¿no? o al gobierno o a alguien más que tenga poder, esa capacidad ideológica de opinar, de, de discutir, de tener otra forma de ver las cosas que aquel o aquella que tiene... Pff, poder, por ejemplo, eso es algo importantísimo que hoy en día a veces se pierde, creo que hay como un miedo a la ideología, un miedo al debate un miedo a tener diferentes opiniones de chocar, y yo creo que el choque ideológico, verbal, de ideas es importantísimo y si se pierde pasa lo que ahorita está pasando se dan las guerras, entonces los que no discuten con palabras, obviamente discuten entre comillas con armas, son las dos maneras que tenemos de ponernos de acuerdo ¿no? o con las ideas o con la violencia directa y por supuesto esto siempre es preferible lo primero entonces yo creo si es posible ¿no? entonces yo creo que eso es algo que hay que nunca olvidar ¿no? que la lucha ideológica no es algo feo, no es algo sucio no es algo desagradable sino es lo que nos hace humanos nos hace capaz de de intercambiar ideas con otras personas sin agarrarnos y me el chongo ¿no? sino usando la lengua, usando las ideas, usando el arte usando el canto, no siempre es verbal, puede también ser de otra manera pero usando las capacidades humanas de comunicación que son muy múltiples, yo creo que esa es un poco la idea que siempre hay que defender. Y si, obviamente las semanas negras es parte de eso, ¿no? Entonces, pues esto también me, me alegra ser parte de este, de este gran evento. Muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias, Estefan, por compartir con nosotros estas reflexiones y por seguir trabajando en la teoría crítica desde América, desde Europa. Gracias, Ramón, por acompañarnos. Con Ramón vamos a seguir porque tenemos todavía, él tiene que presentar un ensayo sobre Gramsci y Chesterton. Y poco me queda, simplemente deciros que se acabó y muchas gracias por estar aquí con nosotros.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 De hecho, la guaja mía en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es yeah, otro yeah, yeah, mundo, no sé, sea, a mí en yeah, mi vida. Yo, mi padre ya yeah, era marinero y luego, pues, yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí 2006, pero trabajando, los <risa> Mil millones, como adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo, aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiera y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego, aparte, yo en fin de semana cojo la caña todavía.